Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ar. Video número 8. Imperfect tense. Verbs ending in ar. Video número 8. Mandar to send. Yo mandaba Tú mandabas, él, ella, usted mandaba, nosotros, nosotras mandábamos, vosotros, vosotras mandabais, ellos, ellas, ustedes mandaban. Yo siempre mandaba muchos regalos a mis amigos. Manejar, to drive. Yo manejaba. Tú manejabas, él, ella, usted manejaba, nosotros, nosotras manejábamos, vosotros, vosotras manejabais, ellos, ellas, ustedes manejaban. Tú manejabas con mucho cuidado. Marcar. To dial. To mark. Yo marcaba. Tú marcabas, él, ella, usted marcaba, nosotros, nosotras marcábamos, vosotros, vosotras marcabais, ellos, ellas, ustedes marcaban. Él marcaba el número telefónico errado. Mirar, to look. Yo miraba. Tú mirabas, él, ella, usted miraba, nosotros, nosotras mirábamos, vosotros, vosotras mirabais, ellos, ellas, ustedes miraban. Diego miraba la carrera de caballos con sus binóculos. Necesitar, to need. Yo necesitaba, tú necesitabas, él, ella, usted necesitaba, nosotros, nosotras necesitábamos, vosotros, vosotras necesitabais, ellos, ellas, ustedes necesitaban. Ella necesitaba comer cada cuatro horas. Orar, to pray. Yo oraba. Tú orabas. Él, ella, usted oraba. Nosotros, nosotras orábamos. Vosotros, vosotras orabais. Ellos, ellas, ustedes oraban. Nosotros orábamos todos los días. Ordenar, to order. Yo ordenaba, tú ordenabas, él, ella, usted ordenaba. Nosotros, nosotras ordenábamos. Vosotros, vosotras ordenabais. Ellos, ellas, ustedes ordenaban. Ellos ordenaban los mejores vinos. Pagar, to pay. Yo pagaba. Tú pagabas. Él, ella, usted pagaba. Nosotros, nosotras pagábamos. Vosotros, vosotras pagabais. Ellos, ellas, ustedes pagaban. Ellas pagaban con sus tarjetas de crédito. Parar. To stop. Yo paraba, tú parabas, él, ella, usted paraba, nosotros, nosotras parábamos, vosotros, vosotras parabais, ellos, ellas, ustedes paraban. Yo siempre paraba en esta estación de gasolina. Pasar to happen or to pass. Yo pasaba. Tú pasabas. Él, ella, usted pasaba. Nosotros, nosotras pasábamos. Vosotros, vosotras pasabais. Ellos, ellas, ustedes pasaban. Yo recuerdo que tú pasabas por una situación muy difícil. Pegar, to hit. Yo pegaba, tú pegabas, él, ella, usted pegaba. Nosotros, nosotras pegábamos, vosotros, vosotras pegabais, ellos, ellas, ustedes pegaban. Vosotros pegabais muy fuerte a la pelota. pelear, to fight. Yo peleaba, tú peleabas, él, ella, usted peleaba. Nosotros, nosotras peleábamos. Vosotros, vosotras peleabais. Ellos, ellas, ustedes peleaban. Ellos peleaban muy bien en la clase de karate. Círculo de verbos número 8, imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos mandar, manejar, marcar, mirar, necesitar, orar, ordenar, pegar, parar, pasar, pegar y pelear. Aquí tenemos la parte inferior de este círculo de verbos con las raíces de los 12 verbos que terminan en "-ar". Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español.